La reforma del Estatuto General te compete, me compete, nos compete a todos. ¿Pero qué es el Estatuto General Universitario? Es la norma base. Por su estructura jerárquica es la madre de todas las normas que guían las que se presentan a nivel interno. Establece y organiza la planta administrativa y docente, así como las funciones de los diferentes organismos que la conforman. Imaginemos que estamos en una cancha de fútbol y que todos vamos a jugar un partido, debemos regirnos por las reglas de juego, que no permite por ejemplo el fuera de lugar, tampoco meter goles con la mano ni agredir al oponente. También se deben respetar las fechas estipuladas para los encuentros, el color de los uniformes, los horarios del partido, el juego limpio y el tiempo del partido que no puede ser inferior a 90 minutos. En fin, todos nos debemos ceñir a las normas que rigen el fútbol, entre ellas sus sanciones disciplinarias cuando no se cumple lo estipulado. Analógicamente así son las normas de la universidad y se deben cumplir al pie de la letra. Bueno, y si las normas están claras, ¿para qué hacerles una reforma? Todo está en constante evolución. Lo que antes era bueno, ahora no tanto, y se puede mejorar. Por tal motivo, el proceso de reforma del Estatuto General pretende modificar y actualizar las normas internas, por las cuales se rige nuestra institución de educación superior, ajustándolas al ordenamiento jurídico nacional y a la realidad generando cambios y transformaciones en los comportamientos de los órganos de la comunidad académica y administrativa. Cambiamos de ejemplo. Imagina que la universidad es tu casa y que dentro de ella se van a hacer varias reformas para mejorar, tanto la labor de sus integrantes como de su infraestructura. Para ello tus familiares te piden que ayudes con ideas para darle un mejor aspecto a la vivienda y a la convivencia dentro de la misma. Todos aportaron sus puntos de vista pero tú pasaste por alto el llamado que te hicieron. Mientras tanto, el jardín que tanto te gustaba, con prado y flores multicolores, fue cambiado por un rígido patio de baldosín y una piscina. El cuarto que tenías fue convertido en la biblioteca de la vivienda. A las 12 en punto debes sentarte a almorzar, y la hora de llegada a la casa se recortó en una hora. Ninguna de esas modificaciones te gustó, pero tampoco aportaste idea alguna para mejorar tu vivienda. ¿Te gustaría que otros decidieran por ti? No, ¿verdad? Por eso participar es muy importante, pues toda la comunidad universitaria tiene la posibilidad de generar un cambio en los artículos del Estatuto General, tomando las decisiones para mejorar las normas internas de nuestra universidad, generando al proceso legitimidad, democracia y autonomía universitaria. Hay que participar activamente con respeto, tolerancia y compromiso. ¿Y quiénes pueden participar de esta reforma? El triestamentario es decir, todos. Cuando escuches hablar de triestamentario, debes saber que es un proceso participativo conformado por los tres estamentos de la universidad, los cuales son los estudiantes, docentes y administrativos, donde se ponen a consideración las modificaciones a las que puede estar sujeto el Estatuto General de la Universidad de Pamplona. ¿Qué cómo puedes participar? ¡Muy fácil! Se puede hacer a través de las mesas de trabajo con docentes, estudiantes y administrativos y con los representantes de cada estamento para ampliar tus conocimientos y participar, debes estar pendiente de tu correo electrónico página web de la universidad las emisoras, redes sociales y la página web de la reforma del estatuto bueno, si no te gusta escuchar radio, puedes encontrar información a través de Facebook en nuestra página Universidad de Pamplona o en la cuenta de Twitter arroba @unipamplona, también en Instagram como Unipamplona y si no tienes ninguna de estas redes sociales, puedes ver los videos en YouTube en nuestro canal Videos Unipamplona. Además, en nuestra página web www.unipamplona.edu.co slash reformaestatuto, puedes conocer sobre el documento que se está construyendo, dar tu opinión o pedir información al correo institucional reforma.estatuto unipamplona.edu.co. No tienes excusas para no participar. Ayuda a construir un futuro mejor para nuestra Universidad de Pamplona. La reforma del Estatuto General te compete, me compete, nos compete a todos.